La Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de la Niña de la Concesión otorga unos premios y reconocimientos al mundo empresarial y también a un gran periodista que además estuvo aquí en la línea durante muchos años y fue el primer periódico y el primer periodista que existió y que dio divulgación ...a empresas y su importancia, el turismo... ...fomentó a tantas personas que hoy no podía faltar... ...ha sido uno de los primeros llamados... ...a recibir también este reconocimiento... ...bueno, muy buenas tardes eh, José Luis Yagüe. ...de verdad primero felicitarlo... ...por esos premios tan merecidos, por su trabajo. Pues muchas gracias, sí efectivamente estoy contento... ...estoy contento porque yo he hecho... ...en esta zona de la línea el campo de Gibraltar... ...antes de ir a Marbella con el Sol de España... Yo aquí he trabajado muchísimo, tengo miles de artículos de opinión defendiendo esta tierra, este pueblo maravilloso, que en la línea de un pueblo tienen, les empeñan en darle mala imagen, pero es un pueblo fantástico, es un pueblo de gente, míralo la gente que tienes aquí, todo muy bien y estoy muy contento porque ya te digo, he hecho una gran labor, no, falta modestia, pero es así. ...aquí está nuestro amigo de la cadena SER... ...que esta mañana me ha hecho una entrevista... Eh, ...Vicenta... Y, y, ...y me lo decía, y es verdad... ...es verdad, es que... ...la... ...la gran labor periodística... ...que hemos hecho... ...primero... ...siendo un niño casi, con 18 años... ...corresponsal del diario Sur... ...y era un fuguilla... ...yo me subía, el único periodista... ...que subía a los barcos... ...gigantes que venían de Nueva York... ...a Italia y hacían escala ahí en medio de la bahía... ...no podían entrar en ningún puerto... ...ni en el de Gibraltar... ...ni en el de Algeciras por lo grande que eran... ...se llamaban el Independence y el Constitución. ...y yo tenía un permiso especial... ...para subir y hacer entrevistas allí... ...y una de las entrevistas que hice fue... ...al rey de Arabia Saudita, ...al rey Faisal, antes, mucho antes... ...que, que, que viniera tu sobrino a Marbella... ...fíjate qué casualidad, en fin... ...que he hecho un, muchísimo... ...tuviste una estrecha amistad... ...y tengo, y tengo mi, mi corazoncito la verdad que eh, en este rincón... ...en eh, este rincón de la bahía... ...el rincón de la gracia y la sal que dice el himno de la línea... Eh, ...y bueno ahora estamos ya en víspera de la feria de la línea... ...que es una de las ferias mejores de Andalucía... 10 eh, días de feria, eso no lo soporta nadie. Hay ciudades con mucha importancia que tienen 3 días de feria, 4, aquí son 10 días de feria. Y una cabalgata espectacular, una coronación con 10 o 12 mil personas, en fin, esto es... Y, y, y, ¿Y todo eso... ha realzado las damas, la reina, la feria, claro, supermercado, bueno, de, claro, todo. de todo, de todo. Así que muy bien, Esta, efectivamente una de las... Distinciones, pues me la da una cadena de supermercados de aquí que, que tiene en la gestira, la línea en San Roque, en los barrios en Gausín en muchos sitios, tiene 25-30 supermercados y es una cadena muy importante que se llama Ruiz Galán. Y sus, sus dueños, Antonio y Juan, son íntimos amigos míos, vinieron a mi homenaje en, en, en Cabatayú. Hay que... también muchos amigos que me decían que eran amigos de la infancia, de toda la vida, ya que están también algunos de ellos, ¿no? Sí, exactamente, exactamente aquí tengo muchos amigos que han venido. Ahora quiero también que te presentaré a, a Luis Mañasco, que es un artista, pero es un, un, una persona muy destacada de la línea, que el año pasado lo han nombrado eh, hijo adoptivo, hijo predilecto de la línea y le dedicaron la coronación en la feria. ...y bueno te quiero decir que estoy muy contento... ...estoy muy contento porque por primera vez... ...por primera vez en la línea se me da un homenaje... Alegría, ...no verdad. oficialmente pero sí... tiene sí de, de una entidad empresarial y de los supermercados... ...todo muy bien... Sí. ...bueno es un ejemplo a seguir... ...de lo que era el auténtico periodismo... ¿eh? cuando se hacía auténtico periodismo ¿no? ...¿cómo lo ve ahora el periodismo actual? ...¿cómo ven los que escriben ahora los periodistas... Es que es otra cosa Bueno, ahora Los periodistas mmm, Beben mucho De las notas de prensa Porque todo el mundo tiene un gabinete de prensa El alcalde, la Junta de Andalucía eh, Y to, claro, mandan Comunicados un... Entonces los periodistas Solamente con eso ya tienen Pero claro, el trabajo de, de investigación Que hay periodistas que lo hacen muy bien además Ahí tenemos en Marbella Don Luis Mañasco, don Luis Vamos a buscar. Muy bien, oye, te voy a presentar a don Luis Mañasco. Don Luis Mañasco, la televisión. Que, que la, la televisión de Marbella quiere que ...que Luis Mañasco diga quién es José Luis Yagüe y qué ha hecho José Luis Yagüe. Es que eso sería muy, muy extenso, porque tú has hecho una labor grande, larga, eterna casi. ¿Eh? y buena, que es lo más importante. Ha dicho verdades como templo, no te han seguido como te debían de haber seguido, pero tú, a la honra de tuya profesional, es sobre todas las cosas. No te voy a decir más cosas porque ya te hacía pelota. No sí, sí. Dar... Muy bien, Luis, me alegré mucho cuando te, de, te hicieron... ...hijo... Ah, el, bueno, el, el, ah, ...el predilecto de la línea ¿no?... Bueno, algo, algo, y, algo, algo. ...y bueno, es que tú también has hecho una labor tú muy importante... ...yo estoy muy contento y teniéndote a ti aquí... ...pues que, oye, que vamos camino de los 90 ya... ...tú, yo 84, <risa> tú... 80. ...yo 88... ...y en octubre 89. ...pues nada, a, a, a por los 100... <risa> ...vale, Venga, Luis alegro no muchas Pero gracias... Buena todas las cosas que, hay que decir ahora... ...muy bien... Venga, hasta luego. Bueno, José Luis, la verdad es que estamos encantados de estar aquí, de dar también este apoyo y reconocimiento también a las televisiones de Marbella y que nos veamos mucho, que sean muchos los premios que le sigan dando. Muchas gracias por seguirme. Eh, sé que estuvisteis en Calatayú, en Zaragoza. Eh, ...también en el, aquel homenaje que me dieron en mi tierra... ...y hoy en esta segunda tierra que por primera vez... ...me hacen un, una, una condecoración... ...pues estoy muy contento la verdad y gracias, pa, gracias por venir a todos". Ahora mismo tenemos a una persona que es el decano del periodismo en el campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. Una persona que, que desde que se comienzo en el diario Área como Merullo, pues siempre ha intentado mejorar la imagen de nuestra ciudad, siempre ha defendido la línea donde quiera que haya ido, tiene menciones y premios en bueno, todas las calles, la verdad. Y aquí lo tenemos, con pues nosotros. Para mí es un honor que don Servicio Agüe esté hoy con todos nosotros aquí en la línea y darle la insignia de la a ¡Gracias, David. ¡Muchas gracias! Para que la insignia! Muy bien, muchas gracias. De verdad que estoy muy emocionado, muy contento por, porque es verdad que el trabajo en la línea con miles de artículos y reportajes los que yo He escrito desde los 18 años empecé como corresponsal del diario Turbo en el campo de Raltar y después en el, en el diario Área, con una columna diaria y bueno, siempre defendiendo, como decía Luis Mañaco hace un momento recordándome, siempre defendiendo la misma. Es eh, para mí una satisfacción y, y un, una gran alegría estar aquí esta tarde con tantos amigos como me he encontrado y también felicitar al alcalde también eh, lamentar que venía el alcalde de Tepona en la última hora me dice no puedo ir José por Luis porque hubiese sido la foto de los dos alcaldes más votados <ríe> muy bien, gracias Loren, a todos La empresa Ruiz Galán también le va a dar una placa. La parte cuadra, va Ruiz Galán. Ah, ah en la placa, ¿no? Ya me queda hecho la placa. Buenas tardes a todos. Pues la familia Ruiz Galán, y además vamos a hacer a la entrega por primera vez de nuestro nuevo logotipo, nuestra nueva imagen de marca, que entrega a don José Luis Yagüe, Omar, como muestra de reconocimiento por su permanente apoyo y difusión de los atractivos de la línea y al desarrollo de su comercio. La línea de la Concepción a 29 de mayo de 2019. Yo personalmente tengo que agradecerle mucho a José Luis porque cuando ah. estuve en la delegación de comercio en el ayuntamiento de la línea, él venía todos los fines de semana de Marbella, ayudarme a realizar las pasarelas que realizaba al final de la línea. Así que esto es poco, por tanto que tengo que agradecerte por su vida. Gracias. Muchas gracias. Le quiero dar un aplauso a Aquí tenemos toda la familia allá. Muchas gracias, muchas gracias y estoy viendo a, a compañeros, a compañeros que han venido en la, la edición de Naspeña, de las la revistas, de los periódicos y también está aquí el, la señora Corrales, que es una periodista de calle. Muchas gracias a todos. Dice bueno, y cerrará después el acto nuestro querido alcalde. ¿Eh? Sí, aquí tenemos dos grandes personalidades de la línea, aquí él tiene un empeño en recuperar la, la, las ruinas del fuerte de, de Santa Bárbara y el doctor Espinel, que el doctor Espinel tiene clínicas ya por todos sitios, clínicas dentales con mucho éxito en la línea, en Gibraltar, en Algeciras, te quiere aquí, aquí ir a Sevilla, ¿no? Así que, dinos qué te ha parecido el acto. Bueno, pues... Creo que ha sido un, un éxito total, tanto de público como el formato que ha tenido el acto, ha sido absolutamente magnífico. ...que José Luis recibiera hoy un premio... ...en reconocimiento a su trayectoria... ...como periodista decano... ...del campo de Gibraltar y de la Costa del Sol ¿no? ...creo que es el periodista más destacado... ...que tiene la ciudad de la línea... ...y además he tenido la suerte de poder... ...entregarle a mi amigo Miguel Ángel... ...la insignia de oro de Apímel. ...por esa labor de recuperación de la historia de la línea... Eh, ...que están empezando... Eh, ...en ese trabajo espectacular... ...en recuperar las ruinas del fuerte de Santa Bárbara... ...y con ello... Eh, ...abrir un poco la conciencia hacia toda la historia... ...en gran parte perdida de nuestra, de nuestra ciudad. Bueno, primero darte mi... ...eterna felicitación... ...nos conocemos hace muchísimos años... ...y bueno, eres muy querido y eres amado en... En nuestra ciudad siempre nos ha apoyado, siempre que hay algo bueno en nuestra ciudad siempre has estado ahí, siempre nos ha ayudado. Y bueno, para mí ha sido un honor esta noche que a pimel con su Junta Directiva, pues reconozco un trabajo de mis compañeros eh, que llevamos pues, menos de dos años intentando, como dice Antonio, recuperar eh, lo que es nuestra cultura, lo que son nuestros orígenes. Y yo me siento encantado, os solid de me siento encantado de contar con empresarios como, como Antonio, no solo hoy que me hayan entregado la insignia, sino personas comprometidas con, con, con el compromiso con nuestros niños, con la oferta educativa, que siempre nos ayuda en todo. Y yo simplemente pues mi corazón abierto para, para mi ciudad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.